Tal día como hoy, hace 10 años, la oposición ya tenía adelantados los preparativos para derrocar a la revolución bolivariana. Pedro Carmona Estanga, en mi, con, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios... El 11 de abril poderoso, de 2002, ante la Venezuela vio un golpe de, de todo Estado todo protagonizado por representantes de la derecha venezolana. Efectiva... Libertad de ciudadanas, así como el respeto a la vida... Un hecho que se fue construyendo paso a paso. De defender las instituciones democráticas, aún por encima de nuestras vidas, y de nuestros intereses individuales, concluyo pues, invitando a todo el empresariado nacional y al país entero a sumarse al paro nacional. El 9 de abril y con la finalidad de privatizar a PDVSA, comienza, comienza ese plan, eh, parte del golpe de Estado, se llama una paralización de las actividades petroleras. En el año anterior, la asamblea del presidente y de poderes habilitantes, se aprobaron 49 leyes, entre ellas cuatro leyes muy particulares: la ley de tierra, la ley de hidrocarburos, la ley de pesca. y de la Ahí podremos decir que por primera vez eh, la revolución tocaba el capital. Salen a la luz pública todos esos gerentes que vienen de la Cuarta República, de la llamada meritocracia petrolera, que no eran más que representantes de los intereses transnacionales. El bloque de prensa decidió sumarse al paro de este martes. Los que estén de acuerdo, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Todo este martes 9. Desde las 6 de la mañana al gran paro nacional. Vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. Ellos aparentan tener talante democrático, pero supersticiamente están jugando a la tarpocultad, a la desestabilidad, a la violencia. El paro fue solo una de las estrategias utilizadas para llevar a cabo el golpe de Estado. Contra el presidente Chávez, mañana otro día, otra entrega del golpe de abril, paso a paso. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. La CTV lanza eh, el paro, fe cámaras, inmediatamente. Lo legitima y el paro no tenía ningún tipo de asidero porque el mismo presidente Chávez había decretado un aumento del 20% que se haría efectivo el primero de mayo. Se trataba únicamente de medidas de desestabilización de operaciones psicológicas teleguiadas por los Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El objetivo, buscar la salida del presidente Chávez del poder. Por nada quiere decir que ocultamos información, estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Estamos frente al primer golpe de estado mediático que se dio eh, en el siglo 21. Un mes antes ya la revista Z auguraba el golpe final, cito textualmente. Estamos hablando, eh, pues, de un golpe de estado anunciado, Este video fue repetido constantemente el 10 de abril por las empresas de comunicación privadas. Si hay una definición que podríamos dar a ese 10 de abril que es muy importante y al, algunas veces olvidado, es que fue la conclusión más importante del terrorismo mediático, de la guerra sucia, del acoso psicológico a toda una población. Las condiciones estaban dadas, el llamado estaba hecho, solo faltaba la estocada final. Mañana otro día, otra entrega del golpe de abril, paso a paso.